Hoy vamos a preparar galletas de plátano con chips de chocolate y frutos secos. ¡Mirad, mirad! ¡Qué ricas! Se nos han puesto unos plátanos negros del frío, pero fijaos que por dentro están blancos. Así que vamos a aprovechar para hacer una recetaza. En un bol grande vamos a poner... Cuatro plátanos maduros machacados. 115 gramos de mantequilla. Esta es mantequilla dulce de Soria, riquísima. 90 gramos de azúcar blanco y 90 gramos de azúcar moreno. Y lo mezclamos todo bien. Ahora echamos una cucharadita de esencia de vainilla. No os preocupéis si tiene esta textura cortada, es normal, es porque la mantequilla está cogiendo temperatura, todavía está un poquito fría. Y ahora tamizamos 230 gramos de harina de trigo. Echamos una cucharada de levadura en polvo y 20 gramos de maicena y removemos con alegría. Cuando tengamos todo bien mezclado echamos 50 gramos de pepitas de chocolate y reservamos otros 50 gramos para después. Cuando tenga esta textura le vamos a añadir unos 80 gramos de frutos secos, en nuestro caso almendras y nueces picadas. Hacemos montoncitos, echamos chips de chocolate por encima y nos vamos al horno a 180 grados durante 10 minutos. Las dejamos enfriar en la bandeja cuando salen del horno que están muy blanditas y tendréis estas deliciosas, crujientes y riquísimas galletas de plátano con chocolate.